¡Qué bonita Bruno! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Mira, puntualito. Creo que eres el más puntual que ha llegado en la historia de mis, de mis transmisiones en Twitch. <ríe> ¡Qué chido saludarte! Este, pues empezamos la transmisión, ¿no? Ya la noticia que se dio el lunes pasado, triste. Se fue eh, eh, uno de los mejores coaches que ha dado la NFL, el señor John Madden. ¿no? Y, y el juego aquí le rinde un homenaje. Gavin Dion que... bajo página. <coughs> dice... Buenas tardes, mi boad. qué bueno que me doy una vueltita por aquí. Qué chido que te la das, este, Gavin Pagin, qué chido que andan por aquí. Bruno y Gavin, los dos primeros en llegar, le, le comentaba acá al buen Bruno que pues está, el, el homenaje que le está haciendo Madden, ¿no? A, a, a John Madden, quien lleva su nombre el videojuego. Alan bajo 17. Perdieron un héroe Dice, <coughs> sinónimo de... ¿Qué onda, Pablo Damos? ¿Qué onda, mi Dark Suga? ¿Qué onda, Alan? ¿Cómo están? ¿Qué onda, Pablo? Bandana Inner. Bendita, bendita, Niner. Y pues bueno, ahí está el mensaje de, de, de, de, del juego Madden a John Madden de agradecimiento. Gracias, coach. 1936-2021. Dice. ¿Qué onda, hermanito Pablo? Saluditos, Charlie. 85 años, el señor John Madden, coach, coachazo Alan, de, de guion, los Raiders de 17. Oakland. Dice. Parece que ya fue el fin de Jimmy. Parece David que sí. Dion no sé, Brasil. ahorita acaba de salir. Bueno, ahorita Dice, vemos eso. Para contestarte la pregunta del título Si Jimmy o Lance Mi respuesta es Rodgers, no hay más <risa> Pues <Bruno> sí <risa> Dice ¿Quién era John Madden, bro? No sabía mucho de él Bueno, ahí les va John Madden fue un coach, ¿no? De los Raiders de Oakland en aquel entonces Fue campeón con los, con los Raiders En el 76 Contra página. los vikingos Me parece dice, que fue, no recuerdo qué Super Bowl fue Si se va Jimmy, vamos a perder a muchas fans Niners eso es muy seguro, amigo. Pero John Madden, básicamente, fue un coach y comentarista de ESPN y de, y de algunas. del ABC, de la NBC, creo. Este, que fue un icono del fútbol americano. Sus narraciones como coach fue campeón con los Raiders. Y pues dejó un, un, un gran legado, ¿no? Y aquí Madden, el juego. Por eso se llama así el juego, por John Madden. Y aquí le dejan un pequeño homenaje. Pero bueno, miren. Eh, la pregunta, Jimmy O'Lance, mi respuesta es Rogers, pues sí, también la mía es Rogers, pero por el momento, Rogers está en los Packers, entonces en este momento creo que el, la respuesta no sé cuál sea, hoy, hoy acaba de salir Shanahan diciendo que, bueno, salieron los reportes ya diciendo que, <coughs> que la lesión de Garoppolo es de tercer grado, no requiere de cirugía, podría ser, podría ser que esté disponible para el juego contra los Tejanos, eh, a Jimmy se le preguntó también, dijo que él se siente conf, eh, confiado en que puede, en que puede jugar, no sé, no sé realmente qué pueda pasar. Yo yo suponía que ya iba a estar contra... Que ya no iba a jugar, ¿no? Que ya había quedado fuera, lo más seguro. Era... Bajo 17. Dice. Pero si juega, siento que va a pasar como con Russell Wilson. Charlie Paglione. Sí, 71. porque... Dice. Qué gran personaje era el gran John Madden. Descanse en paz, nos dio mucho a la afición de este deporte. Eh, la verdad que David sí, John Madden, John, Madden, John, Madden, John Madden, sí fue uno de los dice, buenos coaches de, de los que ya no hay. Se gustaría ver a Wilson en Niners, jajaja, ja, ja, nuestro papá jugando de nuestro lado. Fíjate que a mí sí, o sea, digo, independientemente dice, de la rivalidad 25, con los Seahawks, a mí sí me gustaría dice, ver a Wilson. Ya estamos aquí, familia Dolphines. Saludos, Nick, ¿cómo estás, amigo? 17. Dice, Wilson no se ha jugado bien desde la lesión solo versus cuadragésimo noveno ese jajaja. Sí, pero yo, yo, yo, yo creo que Wilson, pues ya con recuperación, un, un, un, el off-season, que se pueda rehabilitar bien de su dedo, independientemente de la rivalidad, yo a mí sí me gustaría los Niners, eh. Digo, a lo mejor hasta creo que podría ayudar mucho a Lance. Olvide o sea, no nos olvidemos que, que, que Sherman, este... Que Sherman lo odiábamos más. Yo, yo odiaba muchísimo a Richard Sherman y terminé medio queriéndolo en los Niners un poquito, ¿no? Entonces, pues yo Wilson siempre me ha parecido uno de los mejores corebacks de la liga. Y este. Y pues sí, la neta es que sí me gustaría verlo. En los Niners, pero preferiría a Rogers. La neta, sí, preferiría a Rogers. Charlie, qué gran personaje era Jonathan. Sí, la neta sí. Estamos big. Pero bueno. <ríe> vamos a rifarnos contra los Tejanos. De Houston. Un juego que en el papel tendría que ser muy ganable. Pero. Ya con los Niners luego no se sabe. Vamos, ¿qué les parece si metemos a Lance? Vamos a hacer el, el, el experimento metiendo a Trey Lance. A ver. ¿Cómo se veían los Niners este domingo? Con Trey Lance en los controles. Bruno Alba. Les late o no. Dice: ¿Qué dificultad juegas? All Madden. Siempre juego All Madden, amigo. Sí, es la, la dificultad más alta que te da el juego. Siempre le atoro ahí en el All Madden. Charlie Padilla71 dice Me pase la Navidad como un Grinch después de nuestra derrota. Creo que a todos nos pasó lo mismo, amigo. Por eso le pusieron a, a, a Garopolo el Grinch de los 49, porque nos robó la Navidad. <ríe> qué triste actuación de Garopolo. Y si es su final, qué triste final en los Niners. Yo espero que, que pues yo no le deseo el mal, ¿no? Ojalá que si se va donde se vaya, le vaya chido, que la logre hacer. Pero pues acá nos quedamos. Y si va a ser Lance, vamos a apoyar a Lance con todo. Y, y es como les digo: yo voy a defender a capa y espada al coreback que esté y a quien juegue con los Niners. No me importa el número, no me importa el nombre. Lo que me importa es el logotipo que traen en el casco. Dice: Siempre he tenido la duda, bro: ¿se pronuncia Madden o Maiden? Madden, no Maiden, es, es, es, eh, Maiden es, este, es la banda y es la, la, la dama. Es Madden, así como suena Madden. John Madden. Bueno, vamos a hacer una vez las sustituciones, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos a meter al buen eh, Troy Lance. Vamos a sacar a Randy Monster. Dice... Jimmy G me cae bien y lo quiero. Ojalá le vaya bien. A ver si no después se le extraña en San Francisco Jaja. Mira, yo no me quiero adelantar las cosas, pero... Si Troy Lance no resulta ser lo que ojalá sí sea, híjole, va a haber, va a haber muchos que lo van a estar extrañando al señor Jimmy Garoppolo. Muchos no. Muchos la verdad es que no lo quieren ya de plano, pero ni como persona. No, se lo llevan al nivel personal, pero este, yo creo que sí va a haber quienes lo van a extrañar bastante. Siempre hay viudas de todo. Dice el buen Satur del Empire Jalisco que la viuda de las viudas. Alan siempre anciano bajo 17, dice... La Yamiche, a ahí. los fans se les olvida que tuvimos a Mal en Sex -D. Es correcto, y ni a mí les lo odiaban tanto como Alex a Garopolo. Les digo K. que hay, ahí sí hay, hay frustraciones Dice. internas enterradas Saludos, más fuertes. Pablo. ¡Saludos, y Alex! Va. ¿Cómo estás? Dice, como se le quiere a Jimmy entre compañeros, no. Sí, la verdad es que ahí en, ahí en el locker se le quiere mucho al señor Jimmy G. Este... Pues bueno, por algo, ¿no? Solo los que cuando juegas en un equipo... ¿Sabes por qué se le quiere a un o no? Independientemente de si juega bien Alex o Pion no. Alex Pion bajo cap 7. Es este... Dice, Hoy fue más la transmisión. Hoy fue más temprano la transmisión, carnales, porque ¿qué, ¿qué creen? ¿Qué creen? Dice... Yo sigo creyendo que lo mejor es que se quede Jimmy en su último año y le invertamos a la defensa secundaria y a los profundos. Es que hay muchas opciones, hermano. La neta es que... Híjole... Mm, ah, ya se verá ah, mira yo también o sea esa un, es, es una opción mi Charlie esa es, es una opción que se puede que se puede ver que se puede hacer este, habrá que ver qué tanta presión siente los cuando decía antes del draft que yo prefería a John sobre, sobre Fields y Lance me llamaban loco y ahora me llaman Nostradamus. cuando se camin Paulín cuando decía antes del draft que yo prefería a John sobre Fields y Lance me llamaban loco y ahora me llaman Nostradamus pues Alan fíjate que, bajo 17. Fíjate que Jones no lo está haciendo Dice. mal, hermano, pero. Ojalá Lance le pase mucho a Kittel y llegue a las mil yardas XDXD. XD. Estaría chido. Bien, hasta ahí. 25. Dice. Este. Jamás Jones sobre Lance. Es que mira, Jones está haciendo un resultado desde de, de, de McDaniels y de, de Belichick. Exacto, o sea, mira, contra Colts los últimos dos juegos, se ha visto muy mal, muy, muy mal, de verdad, este... Charlie Padilla, 70. Matt Jones, más. o sea, jajaja, sí, no. sí. ja, ja, me quedé clavado cuando dijiste que creen, chismecito. Ah, sí, el chismecito. Lo que pasa es que hoy hoy tengo mi cena de fin de año con los de mi banda de rock. Entonces, quedé de verlos a las 7, por eso tuve que hacer, de fin de año tuve que hacer mi, mi, mi transmisión más temprano. Pues vamos a hacer el brindis. ¿No? Pues por eso. Por eso hasta me bañé. <risa> pero aquí estamos. No les iba a fallar. Aunque sea más temprano. Una hora más temprano. Siempre me pasa que en el primer drive. <coughs> nunca los puedo parar. Pero bueno. Este. Ya veremos Mac Jones. Miren lo de Mac Jones. Todavía no. O sea, de ninguno, ¿no? inclusive miren. Va, va a llegar Trey Lance Y como se lo dije en el podcast ¿ah? Lo más probable es que Trey Lance Va a equivocarse mucho al principio Va a cometer muchos errores Se va a ver como que no es un buen coreback Etcétera, etcétera Pero pues hay que tenerle Alan's paciencia John 17. Dice Debemos estar agradecidos con los Dolphins XD Ter 25 Pues de alguna manera nos facilitaron la chamba, amigo Todos sabíamos que Jones era más probado para la NFL Pero con el techo más bajo Y Lance es el que en teoría tiene el techo más alto es correcto. Bajo por su atleticismo sobre dice, todo. No manchen Jones está haciéndolo bien. Lo que no me gusta de Lance es que tarda años en lanzar el balón y literalmente tira puro virotazo Ese es parte del es pues, parte del por qué les digo que lo de Lance pues, no es ya ahora, o sea, todos ya ah, metan a Lance, ya no, no no no no no, o sea, todavía lleva mucho, le va a llevar mucho tiempo. Si tiene que jugar ahorita, o sea, va a ser muy complicado que dé buenos resultados el señor Troy Lance. La verdad, o sea, puede ser que contra Tejano, si juega este domingo, se vea medianamente bien, corriendo y haciendo cosas, ¿no? Pero no, o sea, es, es, es más complicado que eso. Si, si, si Trevor Lawrence, que es Trevor Lawrence, y, si Mac Jones, que viene de, de Alabama, les está costando trabajo. Imagínense a un coreback de North Dakota State sin un año de jugar en el colegial. Toda esta temporada no ha jugado. De repente aviéntalo los chingadazos como están las cosas, está años a Josh Allen le llegó tres años y también se lo decía en el podcast. O sea, este Aaron Rodgers, tres años detrás de Brett Favre para, para poder iniciar. Hijo de su casi Parilla se la bloqueaba. Dice mis 12 uvas todas serán un anillo para nuestros Niners. Mejor cada uva pide un anillo y así son 12 anillos. <risa> y alguno pega. Dice. <risa> Mucha banda cree que van a salir súper buenos desde su primer temporada. Así es mi Bruno, y creo que es un desconocimiento total de, de esto, no del deporte, sino de la liga. Jugar en la NFL no son enchiladas, y la neta, o sea, nadie llega y en su primer año, año destroza todo. Ni Kaepernick ni sus... fue su segundo año de Kaepernick. Alan -bajo 17 ¿y qué ha hecho? Pero o verte el primer día que jugaron ya se sabía que serían unas bestias. Sí, y, y aún así, vean el equipo que los rodea, no les ayuda. O sea, hay un montón de cosas ahí. Si Lance juega, lo mejor que puede hacer eh, Shanahan es, es, este, es atacar por tierra, pero con sus corredores, no ponerlo a correr a él, porque si este, no... No, si no va a ser un relajo, o sea, lo van a volver a lesionar como con Arizona. Así miren, voy a jugar como creo que se tiene que jugar. Silas está en los controles. There, dice. Arroba, gavin bajo página final de la AFC. Pero Herbert ya llegaron a playoffs. ¿Sí? Right back to on Bruno Alvar. Dice. dice Hoy es cumpleaños de nuestro liniero mexicano Alfredo Gutiérrez. A ver si lo metes como su regalo, jajaja. Si me apareciera Bruno, sí lo metía, pero no me aparece en el roster. Recuerda que es escuadra de prácticas y aquí nada más aparecen los del roster 53 inicial. ¿Eh? esa es mi estrategia si Trey Lance juega Vicevero Ter 25 Dice Lo que pasa es que Lance jugaba en división 2 Donde prácticamente el promedio de los dave en despegarse es de 3 a 4 yardas Por eso no lo interceptaban por el tiempo que tenía para lanzar Por eso en la NFL va a tener que agarrar la velocidad de la NFL Sí, es, 71. es muy buen apunte ese, mi querido Vic. Mientras que no corra a Loboa, está bien. Para eso están tus corredores. Ve lo que está pasando con los cuervos. Gaby correcto bajo página. Dice. Alans bajo 17 tiene un equipo que lo ayuda, pero acaso ha logrado un logro personal. Herbert fue novato ofensivo del año y ya es pro gol. <ríe> sí, la verdad es que sí. Pero... Va más allá, o sea, al final cuál es la meta. Quiere ser campeón. Pues ningún coreback va a ser campeón en su primer año. O sea, no lo ha sido hasta la fecha, ningún coreback ha sido campeón. En su primer año. Oh, y este. Y Lance no lo va a hacer porque aparte ni ha jugado. Arroba gavin que cubre sin equipo. El Pro Bowl vale pa' pura madre. Sí, el Pro Bowl también ya no es lo que, lo que fue hace algunos años, ¿eh? también hay que decirlo. Muy buen apunto este Allen Bruno la, Albaz. Dice ¿Cuál crees que sea la razón de por qué KS dejó de correr los últimos partidos? No sé, mira Yo, yo tengo ahí Híjole, yo ahí tengo sentimientos encontrados Francuti 911 Porque, híjole, está dice. cañón, mira Buenas tardes muchachos ¿A qué se debe que ahora comenzamos de madrugada? Muchas gracias Frankuti. Se debe a que si no te vas temprano Entonces ahora sí no te puedes ir antes de que acaben los dos juegos <risa> Brancuti, ya en estos días te mando tu... Bueno, voy a mandar... Es que sabes qué? Que, que, que la persona que me hace las cosas anda de vacaciones. Entonces estoy esperando que regrese según ya regresa la otra semana. Y sin broncas te mando lo que acordamos. Eh, ¿Por qué Shanahan? Mira, yo por un lado, cuando empezaba la temporada, o sea, es que Shanahan amarra a Garopolo, no lo suelta, no lo deja lanzar. Debe de tenerle más confianza. Entonces de repente estos últimos juegos me doy cuenta que si le empieza a tener... Ver a Samuel haciendo todo. Que sí, le empieza a tener más confianza, pero pues el chavo le falló. Este último juego. Pensemos que es la ¿no? Le... Pensemos 20. que es la lesión de su Dice, dedo. Creo que Kyle Huisechek dijo que Jimmy se lesionó desde el segundo cuarto contra titanes. Sí, ya hasta, su... hasta, hasta salió la jugada donde supuestamente se lesiona, ¿no? Que como que le agarra el dedo de titanes bar. y ahí cae. Y... Hasta concha lámpara en míos tienes como está creciendo el canal jajajaja. Ja, ja, ja. Sí, hasta con chalán para envíos tienes. Sí. <risa> Frankuti 911. Dice. ¡Ay, apúrate, apúrate! Eso mismo pensé. No te preocupes. Ah, tiempo, tiempo, palo, tiempo. No hay ninguna prisa. ¿Crees que lo de Garopolo sea solo para confundir a los Texans? Pues no creo, yo creo que más bien es una onda de ¿Cómo llamarlo? Híjole, no sé, no, no la verdad es que no sé. O sea, yo no pensaría que es este Que es estrategia. Yo creo que dice. Hay algo ahí. Hay algo ahí que en unas ocasiones a Brown excepto en una tercera y largo XDXDXD. Ojalá vaya progresando. Ojalá, amigo, porque si sí, y Tomas pues de repente muestra cosillas. Pero este de repente es que a quién se le ocurre Es que no es culpa de Tresera de 23 ¿Cómo lo pones personal sí, sí. con AJ Brown? Touchdown En español amigo Hago el tributo a héroes del silencio Ya por ahí muchos ya hasta se han metido a ver lo que hago Es en español pero Bueno, de todo de repente Pero es a lo que más me dedico Touchdown digo Samuel Ahí está Vean, eso es lo que voy a hacer con Lance No lo he puesto a correr, eh No lo he puesto a correr Ojo con eso esa tercera y 23 Alan es la que me sacó canas verdes Tercera y 23 Bota Dice. a todos ahí ¿Para qué lo pones personal? Si creo que sí, quitar sí va amigo Dice. Los texanos vienen bravos 40 puntos a los Chargers Sí, pero no sé si viste el juego Y la neta los Chargers Dice. jugaron basura Yo creo que garopolo sí está lesionado Pero de ninguna forma podrá jugar con los Texans yo también caballero creo 30. que... Yo no creo que lo arriesguen. Dice, Hola, Pablete. Estaba buscando el canal 69, pero mejor aquí... Mejor. <risa> <risa> Ese ha de estar más chido. Pero aquí se pone más Dice, divertido. ¿Cómo estás, caballero? Quedamos 20 a 42. Ganando los poderosos 49 y, y aras. Ay, ¿y en, qué, ¿y en qué nivel Dice, juegas, Alex? 25. Dice... Deme Corayense este fin de semana si la calabeseo. Nos convertían en tercera y 1 Estoy de acuerdo, Mivik, pero te voy a decir una cosa también. Alex bajo Y es algo que nadie ha considerado. Ah, 17. Dice. Viste que Aaron Donald tuvo un hermanito. Bruno Alvarez. ¿Un hermanito? ¿Cómo? Se juega en Houston, cierto. Siento que se motivan un buen en el Levi's Stadium. No va a ser en el Levi's Gran Stadium, amigo. 911. Es en casa, es el último en el Levi's Dice, Stadium. Estamos en horario familiar. Es correcto, amigo. Horario Dio familiar. Alan Dice. Debo tuvo un hijo. Jajaja. Gavin Dibou va no, no. a correr. Corremosa. Corremosa. No, no lo agarres. ¡Touchdown! con tampa. Ya sabemos que eso Vivo. Vivo. Sí tuvo un hijo. Charlie Padilla 71 Dice... Sí, lo de tapa me de preocupa Divo por Samuel ese... Por ese... Por ese aspecto. Sí, Divo Samuel acaba de hacer... Touchdown, Divo... Este... Nick Ahí está, Touchdown. Este, ¿qué? Ah, eso. ¿Qué? Pero miren, hay, hay, hay algo que... Hay algo que nadie se ha puesto a pensar y eso lo voy a comentar. entendí lo del hermano de Donald, jajajaja. <risa> Yo lo había entendido. Sí, sí, ya. Ya lo capté. Caballero 30. Dice... Garopolo Niñera en el 2022. Niñe. <risa> Podría ser. No lo sabemos quién se lastimó. ¿King Ay, ah, no, ya sustituyanlo. <risa> este, miren. Ahí les va. No me interrumpan. Voy a decir algo muy importante. San Francisco descansó en la semana 6. Lleva 10 semanas en chinga. 10 semanas sin poder eh, descansar. Jugar un domingo contra Atlanta. Viajaron el martes hasta Tennessee para jugar el jueves. Tuvieron dos días para recuperarse y medio preparar el juego contra los titanes. Y aún así, con todas las burradas de Garópolo y de lo que todo lo que pasó, perdimos por tres puntos contra un equipo que es contendiente, que es de los fuertes de la americana. O pues sea, ahí les encargo, eh. de repente creo que también hacemos mucho drama y no estamos viendo lo que realmente pasa. Entonces, consideremos eso. Muchos equipos ya están. muchos jugadores estaban desfondados física y mentalmente. Hasta los coaches, creo. Y aún así, si Garoppolo no la calabacía, podríamos haber ganado. ¡Muere! ¡Otro volviendo. Uno al Dice, una <ríe> pregunta mi Pablo... Prefiere ser lo que es en la NFL, Aaron Rodgers, o ser JG, pero así de guapo. Gavin nah, bajo Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, pero Dice, igual de guapo que por Muy cierto. Les digo, o sea, chequen sí todo, todo eso. 17. Dice, también Cincinnati ando violando a todos, y los Niners solo le permitieron 23 puntos y la mayoría del partido los mantuvo en 6. Frankuti, 911. Es correcto, amigo. Dice... Drama los aficionados de los 49 S. Cielos no lo sé. <ríe> Ni nos gusta, va. A los fans de los Niners hacemos cada novela. Neta, ja, ja, Sí, qué chido. Gracias, gracias por ponerme atención. <ríe> Porque creo que yo nomás aquí estoy de, de, de, de aparador. Ustedes son los que hacen toda la plática y la charla. <ríe> Dice, Bravel es el caballero más cercano al gran maestro. Le ganó la partida a KS. Sí, pero tuvo ventaja, tuvo ventaja. Mira, si Garo por a uno la calabacea, ganábamos y estábamos cansados. Dice, estábamos cansados. Los Jacks quieren todo el talento de primera ronda. Sí, parece que van nuevamente, va nuevamente por el, por el primer pick global. Juegas en serie, jugas en serie. Bruno Dice: ¿Qué opciones hay para este draft? Para los primeros picks, no tenemos primera ronda. <coughs> Creo que ni segunda. Entonces, este, habrá que ver. Lo Que sí ya no, ya no pueden estar yendo por corredores ¿No? Bruno Alvaz, semana tras semana, o año tras año Corredores y corredores, y corredores. Casi me sale Ahí está Primero y diez, señores Solo voy a poner a, a lanzar a Lance cuando sea necesario Si no, de lo contrario Vamos a correr el balón Dice Veroter 25. Dice. Si le ganamos a Texans y si no pierde versus se amarra el sexto lugar. Es correcto. No, no, no el sexto, party. se amarra un lugar en playoffs. Dice. Hay que armarnos en el offseason. Bruno Sí, pero creo que ahora va a ser agencia Dice, libre. Creo que el camino ahora va a ser la agencia libre. Amigo. como Gets, Texans, Lyons. Caballero 30. Dice. Hice unos supositorios con cara de Garopolo por si no pasamos a Playoffs. <risa> ¿Recuerdas que hace poco todos querían fuera a Shanehan? Yo vi coachear a Brandon staly y me hace estar agradecido de tengamos a Kyle XD. Francuti 900 pues Sí, la neta sí. Dice. No nos hagamos bolas, si no le ganamos a los Texans a que vamos a playoffs. Es correcto también, eso, eso es correcto amigo En esa parte sí estoy de acuerdo Este O sea Y aparte luego ya están ahorita con que No, pero es que mejor que sea contra ¡Ah! No, que mejor sexto, sexto lugar para que no nos toque Ir hasta no sé dónde, no, mejor séptimo Para que nos toque, no, miren si vamos a entrar a playoffs, ah, el que nos toque, si queremos aspirar a algo, nos vamos a tener que medir contra Arizona o contra Tampa o contra Green Bay en algún momento. Entonces, pues si va a ser desde el principio, venga, pues ¿pa' qué? No le vamos a tener miedo a nadie, ¿no? Por ahí me decía el perro, y el perro ya ni viene, pero por ahí me decía, es que si pierden, perdemos con los vaqueros, vas a ser el coraje de tu vida. Prefiero hacer el coraje de mi vida que, que tenerles miedo. ¿Sería bueno enfrentar a un divisional y meterlas la pata. Gabin-bajo página dice... Yo no me quiero topar con tan neta. ¡Corre, corre, Divo! ¡Ah! Dentro. No yo no me quiero. Dice, estaría bueno enfrentar a un divisional y meterles la pata. Estaría chido. Yo no me quiero topar con. Mira. Pues es que. Yo creo que si aspiras Grand algo, chido. 11. El que sea, carnal. Dice, contra el que sea. Échenme a los bugs. Vicevero Ter 25. Dice. ¿Ves la NFL? Nos regalo de Navidad marcando un holding a Bosa. Bruno Alba. No le marca nada, sí, Qué bueno es de Evo hasta en el Madden. Sí, la neta, sí. ¡Ah! ¡Uy, casi! Alans-bajo 17 Dice Washington no le tuvo miedo a Tampa Y fue el que más le compitió Charlie Correcto Baville, pues Es 71. que no, es que no, no puede, miedo No, carnales, miedo jamás Es que con jamás. Desinfla balones, tenemos que jugar contra las cebras Touchdown, Carl Touchdown Sí, yo sé, yo sé Yo no le tengo miedo a Tampa, yo le tengo miedo a las cebras Uno al bar. Esos son los que me preocupan. El hermano real de Devo me sigue en Aigi, jajaja, mi mayor logro. Oh, ¿a poco sí? ¡Qué chido! A mí no me sigue ningún Niner, chale, qué coraje. Me siguen de muchos clubs, me sigue mucho fan, pero no me sigue ningún Niner, ningún pariente, ni nada. Pero algún día me seguirán. Alguno. His I think that y los e hijos ya quedaron eliminados frank triste 911. <risa> Dice Por cierto yo sé que a nadie le interesa Pero me da mucho gusto ver llorar a los e hijos Y ver que creen que tienen futuro Bruno Ya chafiaron, Ya chafiaron los e -Hawks. Dice. Juegas mucho Madden fuera de directo Gabrión no amigo, o sea, intento, pero la verdad es que me siento a jugar nada más cada en que. transmito el directo. hacer un trofeo llamado de Evo Samuel para los jugadores que hacen de todo, como correr, lanzar, recibir, cocinar, etcétera. <risa> divo, el divo todólogo. es como el mil usos sea, el divo, la neta sí está cañón, el divo de San Francisco. Está cañón, no, sí, es que la neta es multifacético. Lo malo es que cuando tienes un jugador así, te vuelves muy de codependiente de él. Y cuando no lo tienes, te pasa lo que nos pasó. Charlie Padilla Contra 71. los Seahawks, precisamente. Dice: Jaja, yo también, la neta, a ti es al único que veo en Twitch. Ya, yeah, qué chido, Charlie, Alan's qué chido. Bajo 17. Dice: A mí le da risa ver a los fans de los Cardinals burlándose de San Francisco cuando ellos están en una debacle. Y a los Cardinals les pasa eso cada temporada. Dice: les tocan sus eras oscuras como las hemos tenido los Cardinals, los Rams y nosotros. Sí, Uno al bar. la neta sí. Le, se les y viene sí. la noche a los Seahawks. La South Carolina es buena universidad. Pues Cariño en su división, más página. o menos, según yo sí, más o menos. Preferiría llevar récords 2 a 15, pero ganarle los dos juegos a los Seahawks. Así de plano, carnal, no, yo sí prefiero ganar. Mira lo de los Seahawks también. Ya ah, no le demos tanta importancia. O sea, de repente pareciera que, que es el único juego que nos interesa. Y la neta, ¿no? A ellos sí. Para ellos eso es su Super Bowl, pero para nosotros no. Para nosotros, nosotros nuestra mirada está en un sexto anillo. Ellos su mirada está en ganarnos. Y Ya. ¿No? O sea, parece que no van para más. Y ya no van a dar ni para eso los próximos años. Sin Wilson, sí, sin igual. Carol. Dice, arroba Charly Padilla 71 me pasa lo mismo bro, solo tengo Twitch para venir a cotorrear. <risa> que chido, y Alan la neta yo lo saqué para eso, es para cotorrear, cuando ustedes yo no veo a nadie. <risa> los Seahawks ya solo viven de barrera los Niners. Si, ¿Sí? se han vuelto eso, se han vuelto un, un, un equipo que pues, la neta este ter 25 Dice Seattle es un equipo paria jajajaja Caballero 30 Dice ¿Verdad que no van a correr el domingo? gavin bajo página Dice ¿Te gustaría ver a Cowboys ganar su sexto anillo? Charlie Padilla 71 Dice said, ¿Te gusta ver a los Cowboys? No, the jamás en la vida Estuvo los tres años en el colegial el último Ajá. año, el último año Dice, no, no jugó el 2020 por la pandemia. Lance con el uniforme. Sí es todo un tiene, es muy Atlético Lance. Dice, felicitas a tu hermanito porque los Dolphins nos hicieron un parote." Sí, ya, ya le agradecí a mi carnal, que además está feliz porque ya hicieron historia a los Dolphins, independientemente de lo que hagan. Es el primer equipo que después de perder 7 juegos gana 7 en fila, o sea, los, los Dolphins sí es una locura. Ojalá les alcance para playoffs, porque si no ganan los dos que le quedan, este, ya chafiaron. Venga, venga. Si no ganan los dos que le quedan, ya chafiaron los Dolphins, pero la neta hay que aplaudirles lo que han hecho después de empezar 1-7 y 8-7 está cañón. Dice: Qué temporada donde los Dolphins, aunque no pasen. Vice Veroter 27. Ah, <risa> sí. Dice. Los Dolphins eran Dolphins el lunes, jajajaja. Ja, ja, ja. La neta sí, Dolphin Niners eran los Dolphin Niners. ¡Ah! Ahora sí, ¡corre, chavo, corre! Barrete, eso. Y allí es cuando Lance, ya los puede empezar a despedazar cuando ya no sepan cómo parar el ataque terrestre. Sí, yo me puse feliz doble porque, pues, aparte de que nos hicieron un parote... Ya les he dicho que pues, mi segundo equipo Si es que si se le puede 25. llamar así Son los Dolphins por mi carnal Eran MS Dolorins de San Francisco Charlie Padilla 71 <risa> sí. La neta sí <risa> ja, ja, ja como banda se enojaba De que apoyamos a los Dolphins Esa banda, esa banda está bien amargada Esa, esa banda neta ya no sé ni qué decir. La verdad me daría un coraje ver a los mediocres De los Cowboys ganar primero el sexto anillo Que nosotros A mí también Uno hermano A mí sí, sí. también Apenas estaba viendo el juego de Lance versus Cardinals Y me dio miedo el golpe cuando lo frenaron en la 1 entre 3 Es que es eso o sea, Y eso es lo que yo no quiero que le pase a Lance Porque va a ser otro Robert Griffin quería decir que felicitaras a los Cowboys Pero creo que me van a correr del canal Definitivamente hermano Eso no lo podemos hacer Jamás Lo único que le podría agradecer a los vaqueros Es que le ganen a Filadelfia en la última semana Independientemente de lo que pase este domingo ¡Ay, oh, no entró. Bien, esto es lo que no se debe de hacer. Poner a Lance en segunda y gol a lanzar en zona roja. Eso no se debe de hacer nunca. Tú que viste al Dan Marino, si era una o él. La neta sí, miren, yo, yo siempre he sido de la opinión de que Jalen Hurd, miren, yo siempre Yo he sido de la pagina. opinión de que, de que Marino es de sí, lo sí. mejor que ha pisado la NFL. Antes Miren. muerto que Vaquero. Así es. Bruno Albán. Dice. Históricamente Cowboys es el rival más odiado, ¿no? Para mí sí. Dice Veroter 25. Dice. Yo quiero a Dallas y me encantaría que anotara de Evo que festejará como todo en plena estrella. Estaré chido, Yo también me gustaría enfrentar a los vaqueros. Yo no le saco a ningún rival. ¿eh? O sea, si, nos, si, si vamos a aspirar lejos, hay que medirnos con los mejores. Y la neta sí se puede. Um, Dan Marino, miren, Dan Mar todas las barcas que ahora tienen repartidos un montón de corebacks. Que si sí Faber, que si sí Rogers, que si sí Brady, que... En su momento, Marino tenía todas. Él solito. De ese tamaño fue Dan Marino. El problema con Dan Marino, y yo lo vi mucho porque pues, mi carnal iba a los delfines, o le va. Nunca tuvo línea ofensiva, nunca le armaron un buen ataque, Este, aparte pues insisto, las reglas con las que se jugaba antes, imagínense, me gustaría poder hacer un compilado de todos los pases que ha tirado Brady este, a lo güey y que ya no son castigos. Si hubiera jugado con las reglas de antes de no poderlo tirar a donde fuera, ya lo hubieran matado. Marino aguantaba unas madrazos que pa' qué les cuento. Igual que Montana, igual que güey, igual que todos los de aquellos entonces. Alvar, dice... Qué buena generación de novatos hubo esta temporada, no. Sí, la neta sí, Mika Parsons, el otro que están los vaqueros, hablando de los vaqueros, ¿no? Oh, sí están jugando, sí hay, sí, hay mucho, mucho talento, esperemos que Lance sea uno más de ellos. Charlie Padilla 71, dice, pero el Boa se aventó la temporada perfecta, no. El wey, Marino no. No, a Marino no le tocó, fue Bob. Bob creo que fue Bob, Bob Greasy, era el coreback de los delfines cuando fueron campeones en el 72. Invictos. Creo que era Bob Greasy. Pero el, el, el corredor era Larry Zonka. Es que esos delfines, aparte de la defensa que tenían las avispas asesinas, también ahí les encargo. ¿eh? Ay, me tragué el engaño! Y la voló. Estaba viendo en Twitter que si Lance hubiera quedado en North Dakota, tal vez sería el pick uno de este draft. Sí, es que es lo que muchos hablan, creo que Lance se, se, se, se animó muy rápido. No tenemos pick de primera ni de tercera porque se las dimos a Dolphins. Sí, aparte, ¿no? Oye, ¿eso qué? Por eso los delfines... <coughs> Por eso los delfines nos debían esta victoria, porque la neta nos robaron. <risa> ah, bueno, no, no quiero decir que nos robaron, todavía hay que ver a Lance. Pero este. Pero sí nos, sí nos quitaron muchas rondas, entonces mínimo lo que tenían que hacer era ganarnos este partido contra los Santos. Bruno Alvar dice: Me encantaría que no dejaran ir a El fullback que no sé cómo se escribe su nombre. Calyus Está bien difícil escribirlo. Me da miedo que Shane quiera poner a Garoppolo lesionado. Se lo imaginan lanzando con un dedo lastimado. Eh, hey, no, y no creo que sea tan necesario contra los Si Fuera los Rams y si ya no hubiera de otra así, pero así no. Qué bueno que se recuperó la temporada y así no darles un pic alto como los e Hawks a los Jets jajaja ¿Qué? Se digo Pagis. que los que los Delfines no Dice. están no están muy contentos. Vamos. Ay, la tenía. Eliminó a los Seahawks en playoffs así nomás. Charlie Padilla 70 y ¿Sí? Sí, es cierto, el año Dice, pasado. Si viste también que llegó un nuevo QB de los Osos Sí, yo creo que es porque Sotfield no, no, no, no, no, no es garantía en el, en el como suplente de Lance si es que le llegara a pasar algo a Lance. Yo creo que Shanahan no confía, no confía en Sotfield y por eso trajeron a este. ¿no? A Shanahan le gusta tener siempre tres corebacks. Y si Garoppolo no, y, y no eso, vale. eso, eso, es lo que me habla de que tal vez Garoppolo no va a estar. ¿Para qué Estaba traes otro corredor? vale más ganarle a Rams que a Texans, no. Obvio se les tiene que ganar a los dos. La cosa está así. Si le ganamos a los Tejanos. Y, y Nuevo Orleans pierde, ya estamos en Playoffs como sexto lugar Y aunque perdiéramos el último, pasamos como séptimo eh, Pero por ser divisional, eso obviamente cuenta y, más ganarle 911. a Rams Aunque ya del sexto y, lugar ya no, ya no vamos a subir Somos soy sexto de los o que séptimo creen que nosotros robamos a los Dolphins Tua para mí es un cube promedio y no le veo es potencial que, Es que creo que Tua <coughs> muestra cosas, muestra flashazos De repente muestra cosas buenas, tipo <tú> Kyler Murray pero todavía le falta mucho tramo. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, en esta liga necesitan horas de campo para demostrar, pues, qué traen. Porque, pues, así, ¿no? Ha estado jugando más o menos bien Tua, pero todavía le falta. O sea, Kyler Murray en su primer año, también la padeció, ¿no? Entonces, no está tan tan sencilla esta onda. Aparte, Tua ya había llegado desde antes. Sí, Tua llegó hace, ¿qué? ¿Tres años? ¿Dos años a los Dolphins? No, no tuvo nada que ver con con lo de Lance. Dice, Newton, todo el domingo versus pues a mí me cae gordo Cam Charlie Newton, pero dice. Sí, pero creo se que ve bien mamá porque es zurdo, no. Pues también. Algo hay ahí. Siempre los zurdos, es como en el box, siempre un zurdo te va a sacar de onda, ¿no? Un poco. Pero pues ahí va. Ahí la lleva. Dice: Vi un meme que dice cuando te quieres robar el wifi ahí del vecino. Y sale la contraseña y aparece una foto de nuestro fullback. Ándale. ¿Y cómo lo escribes? Este, esas son las jugadas que tiene que desarrollar Lance, las RPO. Alansion bajo 17. Estaría chido, fíjate poner Dice, ese, ese nombre de contraseña Sam de juego. será el sube de los Panthers para el domingo. Fran 911. ¿Así? ¿Ah, ya está. Órale. El que se ha caído feo es Mafield. Me recuerda mucho a Garopolo, pero sin la hermosura. Es un administrador de juego que no puede con la presión. Fíjate que a mí Garoppolo se me figura más precisamente a Ryan Tannehill Tannehill en Miami. Es que yo he vivido muy de cerca de Miami, ¿no? Por otras razones, pero a tanegil también ya no saben cómo lo odiaban y cómo le tiraban calabaza en Miami y que ya no servía y que guacala y que adiós y que era un idiota y no sé qué. Y vean los titanes cómo resurgió. Yo creo que Garoppolo en un equipo que tenga mejor línea ofensiva puede hacer las cosas mucho mejor y a lo mejor aquí luego vamos a andar medio chillando. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Igual y no. Bruno Alvar dice, en el juego de Lance vi un sistema muy parecido al de Ravens con las optativas. alans -bajo -de tiene que jugar mucha optativa, mucha mucha play action y mucho RPO. Imagínate, o sea, los, los Santos están flaqueando mucho de, de coreback, ¿no? Hay equipos, hasta las mismas Panteras podrían pensar en un Garópolo, eh, Atlanta, que ya Matt Ryan puede ser que ya esté en sus últimos... Este, podría ser también una opción Ter 25 Los Dolphins no nos robaron Hay una tabla de cuánto vale cada selección Y las primeras 5 son caras en dos que es como se mide Y la tercera es muy cara Se le pagó lo ideal porque se supone que SF les daría selecciones de primera ronda baja Que en realidad son disfrazadas de segunda Pero si sí seguíamos tan mal el trade si sí era super malo Sí, ahora miren, acuérdense, ya ya se los había comentado Charlie Padilla 71 Dice En caso de que se vaya ¿Crees que nos den algo bueno por Garo Polo? Pues Mira, si le llegáramos a sacar una segunda ronda Ya nos rayamos yo, yo le tiro una tercera Ahora A mí no me preocupa ya tanto la primera ronda Neta Vean, vean, vean el historial con Shanahan y con Isha En primera ronda Lo único chido que ha llegado Es Bosa. No oye ese porque ya era súper cantado que iba a ser un fenómeno. <coughs> de ahí, Seiyuk pues, más o menos. Pero en primera ronda nunca agarramos nada Dice. chido. La verdad yo creo que hemos visto el techo de Garoppolo y no nos alcanza para llegar lejos. Sobre todo por su fragilidad. Yo la verdad no creo que lo extrañemos mucho y menos en un par de temporadas. Charlie Padilla 71. Dice. Los gigantes y los texanos también la andan padeciendo de QB. Sí, vamos a ver no si los texanos se arreglan con Dishon Watson. Si? ¿Sabes cuánto se le está pagando a Trent Williams? Una lanota, no sé cuántos millones fueron por 3 o 4 años, algo así, pero fueron arriba de 100 millones, creo. Está ganando una buena lana. Ya acuérdense que el prorrateo pues, este año a lo mejor no ganó mucho, pero en 2 o 3 años el señor Trent Williams le van a caer como unos 40 melones de trancazo ese es mucha lana pero lo Gabriel vale William la nota Trent Williams. Williams Trent Williams dice, es el mejor tackle que hay en si la NFL. Si ayer llega Inners literalmente seríamos las bestias de la NFL. Sí. Fran 911 che. dice Coincido. yo creo que nos dan una segunda Coincido, sin problemas y casi te puedo asegurar que hasta una primera nos dará un equipo desesperado que hay muchos. Sí puede ser o sea todavía se le puede sacar algo a Garou por lo que lo que menos nos conviene como equipo también es eso que se lastime y que ya no pueda jugar. Eso le baja los, el valor. Entonces necesitamos que esté bien, que juegue mejor. ¡Muere! Otro que pura... No sirvió para nada. Dice... El problema de que llegue ayer o Wilson con que reforzamos a los conos se ve Bruno Alvar. Ese es el problema, Wilson. pero pues... Si ¡Bruno se ha metido a Green Bay! noveno es como el equipo distinto y sobresaliente. Es que es un gran equipo, amigo. Pero mira, la neta es que Rogers se ha metido gran a Green 9, Bay a Playoffs 11. sin defensa. Entonces, imagínate lo que Trent podría Williams hacer aquí. Para mí, sí, para mí, sí. O sea, sí, el coreback, sí, lo que quieran. Pero si nos vamos a posición, lo de Trent Williams es una cosa bestial. O sea, ha estado calificando 99.9. O sea, imagínate. Eso. Bajo página. Está cañón, Trent sí, Williams. Sí. Como me caga Garay con sus podcasts sobre Nainer, solo hace uno cada que la regamos y cuando resurgimos no hizo nada. Garay es un hombre que se siempre hace leña del árbol caído, ¿no? Pero... Y hasta me regañaron en YouTube que no me meta con Garay. Entonces yo no voy a decir nada. No, los de YouTube, no. Alguien comentó por ahí que con Garay no me meta, a ser pariente de él o algo así. Corre, corre! corre. 25. ¡Ah! ¿Qué? Eso. Pues no sigamos a Garay y listo. Yo no lo sigo. 71. Dice, ¿cuál fue el último MVP que no era QB? Pues Malcolm Butler, ¿no? De, de, de este. De los patriotas cuando le interceptó ese a Wilson en el Super Bowl le dieron el MVP franquici 911 dice jajaja ja, ja, Garay es el dios de YouTube lo bueno es que estamos en Twitch La neta mira yo a Garay la neta sí lo respeto mucho por su trayectoria porque yo sí era de los que veía la NBA cuando la narraba con Pepe Espidosa y como comentarista se nace Garay de lo se mejor. la come cada vez que a SF le va bien Bruno Alvar y cuando le va mal, también. Me gusta mucho cuando transmiten el juego en el 9 de turno. Vender ¿Ah? 25. Dice. No, el último MVP de temporada regular es Adrian Peterson. Ah, yo pensé que de Super Bowl. No, sí, si de temporada. Temporada sí, la verdad, no, no recuerdo quién. bajo Corre, corre, corre. Dice. <risa> puro niño rata a los que Garay les lavó el cerebro con la estupidez de que Garopolo perdió el Super Bowl Correcto Gaby, por eso le contesté y por eso lo dejé callado La neta, ¿no? Ahí, están, ahí está la evidencia, no fue Garópolo fue un montón de situaciones que, que la neta estuvo mal Pero Garay es un, gran, es un gran comentarista, lo que no me gusta es como analista Como analista creo que ahí sí no es lo suyo, flaquea mucho en muchas cosas a veces ni siquiera tiene bien la información, a veces da datos que no son ciertos, pero este, pero pues es, es, es un gran hacedor de humo, le encanta hacer humo al señor Enrique Charly Garay. Padilla 71 dice, como narrador es bueno pero de repente si se la abuela, es Villa Melón porque es de la Books Nation. Sí, ahora no ya ando muy bach. colgado de los, de los boxes. ¿Cuál es tu equipo de NBA o MLS? El NBA, los toros de Chicago. Yo soy de la era Jordan, yo soy jordanesco. Y de la MLS... Ah, de, de, de soccer, ¿no? Es que yo el soccer no, no lo sigo, amigo. La neta, no. No es lo mío. Solo llego a ver el mundial, la, a la es la euro, cosas así. A Ulises Gerade también le cae mal Garay. Pues es que sí, es que Garay se lo ha ganado a Pulso. La neta es que no... Está cañón. Bruno Pero Alba. pues obviamente tiene mucha audiencia, ¿no? Y lo escucha mucha la gente. La de béisbol MLB. Solo los fans de los Pats les gusta Garay. Francuti 911. En su mayoría... Me da tristeza pensar que pudimos haber visto el último partido de Garoppolo. Me gustaría que se despidiera en playoffs. A mí también creo que se lo ganó. O sea, la meta pues, es el último coreba que, que, que, que nos ayudó a meternos a un Super Bowl. Entonces sería bueno, pero sí ya lo veo complicado. Ya veremos, este, de la MLC del béisbol, fíjate que sí me Camino gusta, el béis, el béis, sí me gusta y me gusta mucho, dice, pero me gusta más Garay jugarlo. a la política perdió como 3000 subs. Charlie Padilla 71. Además. Dice, yo a los que sigo son unos que se llaman locos por NFL y se la cotorrean también. Creo que son españoles, dice, ¿no? 25. Hay unos dice, que llaman así. Ulises Gerade es una chingoneria y tiene un humor negro bien chingón. ...y patea el pesebre de todos. Sí, Ulises Arada. Yo he visto algunos eh, eh, videos de él y sí me gusta. Me gusta mucho. Porque aparte él viene de, de ESPN, no sé de dónde venía, de la NFL de México. Y obviamente sabe de lo que está hablando, ¿no? Cuando habla. Tiene puntos bien valiosos. A mí sí me gusta Ulises Arada. Mucho más que Garay, definitivamente. Este, ¿Qué más? Así es, de los locos de la NFL cuando carayu... <risas> en fin se acabó, señores. Pronóstico de canal 49, 42 a 3 sobre los Tejanos de Houston con Trey Lance en los controles. Lo vieron aquí en canal 49. Lance bajo 17. Dice. Garay siempre da datos incorrectos como alguien así tiene credibilidad por la trayectoria y por, y por, y por el alcance que tiene el señor Garay pues como el problema es eso que lo sigue mucha gente y mucha gente le cree doctor, lo que dice y hay que, hay que leer y hay que cuestionarse y hay que informarse por ahí tengo mi video donde le contesto a Garay y le tiro un montón de datos y argumentos barco falsos barco. que dio de Garoppolo. Dice: Locos por la NFL es de aquí de México. Los españoles de los que hablas es Blitz NFL también me agradan. Mm, pues sí, mira, Locos por la NFL. Sí, es que hay varios canales de la NFL. La verdad es que sí, yo luego trato, trato de ver contenido, pero pues estoy tan clavado con los Niners. ¿Cuánto que llevas no, con tu novia, bro? Debe ser difícil <coughs> aguantar a un Niner con tantas emociones que nos genera el equipo. Charlie Padilla 71 sí, carnal, ahorita te Dice, platico Luego el Guadegaray siempre te sugiere una apuesta Y siempre pierde Eso, y Frank no 911. Dice No me gusta Ulises Gerade con todo respeto Pero si sí me gustan Muchos de primer y diez Deberías de contactarlos para hacer el programa De cuadragésimo noveno ese allí también Bruno Alvar hmm. Dice Dejemos de hablar de Garay por favor Voto igual que Bruno, llevo 19, voy a cumplir 20 años con mi novia, carnal, y la neta es que ella no sabía mucho de americano, pero ahora ya está igual de apasionada que Alan yo, y sufre como 17. yo, y se enoja como yo Dice, yo hace poco soñé que los Niners ganaron el Super Bowl, fue hermoso XD Ah, debe ser hermoso, yo lo he soñado muchas veces, antes de que continúe la charla, despido, transmisión en YouTube No, la semana pasada ni la subí, porque ya ni pa' qué, ya qué coraje, pero este sábado sí lo subo ¿No? Este, despido acá en YouTube Transmisión, seguimos en Twitch Platicando con toda la banda Twitchera que anda por aquí Go Niners